Vamos ahora a instalarnos eh, una herramienta, Save to Redworks, que bueno, nos va a facilitar eh, el traernos de forma rápida eh, y sencilla eh, referencias de diferentes recursos electrónicos. Desde la opción más, entramos en herramientas e instalamos Save to Redworks. Cuando aparezca la cruz, arrastramos hasta la barra de favoritos. Vamos, para verlo más claro, a mostrar la barra de marcadores y la arrastramos, esta herramienta, y ya la tenemos instalada en nuestra barra.